Durante la firma del Pacto Regional por la Mejora de la Educación, diversas autoridades locales y de la provincia Hermanas Mirabal acudieron como apoyo a la iniciativa por implementar plan de acción en el ámbito educativo. Sin embargo, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, no acudió a la firma. Al cuestionar a la dirigente comunitaria Odilín Morel, manifestó lo siguiente. Sí, eh, la Asociación Dominicana de Profesores no está aquí, no está firmando el pacto.